Buenas tardes, señores de Urbonera. hoy es 9 de noviembre, vamos a alimentar el compostador. ya tenemos listos de aquí los tarros, los potes llenos de verdura, hemos echado un poco menos de agua esta vez, algunos otros cartones como maples de huevo y de cocina también los vamos a echar. Vamos a hacer acá un poco de espacio. Vamos a correr. Miren la cantidad de lombrices que encontramos. La semana pasada encontramos un montón de cáscaras de huevo, por supuesto. Y otras cosas más gruesas. Pero miren, es impresionante. La temperatura está espectacular. Vamos a medirla. Tenemos el medidor. Un segundo. Pero no no perforada ninguna. ¿Eh? voy a marcar 21 grados 6 21 grados 7 21 grados 8 este es un medidor de de comida ¿sí? es instantánea la medición pero miren en el centro estamos ahora ya entrando al invierno 22 grados ¿eh? es espectacular la temperatura del hormigompostador. compostador Bien, así, se clava y chao, muy preciso y rápido, vamos a dejar acá un espacio miren todas las que hay, es increíble Bien. voy a tapar un poco con, con el propio vermicompost miren acá Uf. porque se me ha llenado, como he comentado la semana pasada de muchas, muchas eh, mosquitas así que vamos a comenzar, perdón Muy bien, hemos terminado de vaciar los potes, todo limpio ya. Muy aquí vamos a poner un cartón, Así. unas hojas de una planta que tenía aquí tirada. No creo que se degrade porque es muy fibrosa. Y vamos a tapar aquí ahora con el otro lado de mi compostador ahí vamos bien. vamos todo bien yo voy a dejar así y voy a hablar la semana que viene a ver qué pasó hoy es 13 de noviembre vamos a ver pasaron cuatro días desde que echamos los 7 800 kilos 800 al ver mi compostador Vamos a ver cómo ha evolucionado la temperatura y qué podemos ver. Al parecer todavía hay varias mosquitas. Yo voy a meter aquí el, el artefacto, lo dejar adentro. Sí, vamos a medir con nuestro medidor temperatura, cómo está. Cuatro días después, corremos, hemos echado todo este sector. Vemos que la lombriz ha hecho un bastante despelote. Van removiendo ellas mismas. Eh, miren Vamos a ver aquí en qué, en qué nos encontramos Bueno, ahí tenemos la verdura Pero es impresionante Cómo fue colonizada Por, miren lo que es eso Por todas las lombrices ¿sí? La temperatura del tacto está bien Vamos a meter el termómetro Vamos más aquí a ver qué hay Es impresionante ¿eh? Es impresionante no veo mucha reproducción A ver aquí, a ver aquí. Ah, aquí sí, miren Aquí hay reproducción, allí abajo no se van a ver Pero hay reproducción Muy bien Vamos a clavar el termómetro Sí, han pasado cuatro días Temperatura ambiente Estamos, Está haciendo frío Vamos a meterlo ahí Bien abajo A ver qué nos dice ¿Mm? es un termómetro que vale un euro un euro 50 en china y es muy muy muy preciso y rápido la verdad es que estoy contento con esa compra muy bien vemos que la temperatura está bastante bien cuatro días después también estamos en invierno eso ayuda ¿eh? muy buena temperatura no quiero molestar tanto más pero estamos viendo que 7 kilos de material y completamente colonizado por las lombrices, ¿sí? Vamos a dejarlo unos días más. Dijimos, miren, ah, miren aquí. Ahora sí. A ver si se ve todas las crías. Aquí podemos ver un huevo lleno absolutamente de crías. Muy bueno. Bien, bueno, vamos a dejarlo así. Pasaron cuatro días. Dijimos, vamos a darle una semana ¿eh? de changui para que se acomode. Se muy bien. Vamos a tapar nuevamente. vamos así. Vamos ahí. Vamos a meter el, el, el artefacto este eléctrico adentro. Vamos a hacer así, está más seco. Tapamos, tapamos todo. Muy bien, estas moscas. Mira, acá hay algunas mosquitas. Vamos a hacer así: miren, meto aquí este, lo dejo toda la noche adentro y mata cientos de moscas. Mosquitas, las frutas no son taninas, pero molestan. ¿Eh? Vamos a verlo si no ahí está, no toca el techo lo enchufamos Tengo aquí el otro lo dejo aquí afuera prendemos ¿qué pasa? ah, está bien. ahí prendió el de adentro se ven las lucecitas y enseguida se van a empezar a escuchar como quedan electrocutadas yo muevo aquí un poquito, enseguida se escucha cómo empiezan a quedar ahí pegadas. Así que amigos, nos vemos en tres días. Muy bien, seguidores de Urbonera. Hoy es 16 de noviembre, pasaron exactamente 7 días desde eh, la alimentación con 7,8 kilos de material. Vamos a abrir el compostador. Vamos a revisar temperatura, ver cómo evolucionó la materia orgánica y demás. Aquí tenemos el otro ensayo de la naranja que estamos haciendo. Vamos a dejar aquí. Y todo este sector era el que... Miren qué hermosas ahí todas escapando. Muy bien. Aquí hay más. Ahí hay copulando. Alguna que otra mosquita molesta. Quedan cada vez menos... Cada dos o tres días entro con la aspiradora. Muy bien. Como dijimos, eh, este material empezó a degradarse, se desarma bastante, pero es muy fibroso por lo que aún está aquí, ¿no? Bien. También encontramos pedazos grandes de banana rodeados de crías de, bueno, más más el foco, crías de, de lombriz. Encontramos también cáscaras de huevo, enteras, vamos a romperlas, así ya quedan más distribuidas, mejor distribuidas. Por supuesto el papel de donde viene la banana tampoco se consume, esto no importa, después cae al, al suelo de, de mi compostador. Muy bien, me armango un poco. Vamos a ver aquí abajo, a ver con qué nos encontramos, porque hemos tapado el material un poco, ¿sí? Bueno, ahí encontramos material fresco, ¿sí? repleto de lombrices, ¿sí? aquí más, muy bien, muchísimas lombrices pero yo quiero ver qué pasó con el material, bueno, ahí vemos, miren esto, impresionante, ¿sí? lleno, lo que vemos es que el material, por supuesto no se consumió del todo, aquí hay cáscaras de naranja, miren que, miren lo que es esto, cómo se desarma, ¿sí? siete días después, hay olor a cítricos es espectacular pero bueno acá hay mucha hierba también lo que vemos es que el material hay material perdón hay, hay bastante material pero se degradó bastante y están comiendo como locas ¿eh? como locas vamos a ver en cuanto a la temperatura debe estar en 20 y algo de grados porque yo ya hace cuatro días medimos y está muy bien la temperatura a ver, vamos a medir aquí el material, cómo está el material, en, en cuanto a temperatura, ¿sí? 22.3, 22.9, la temperatura es perfecta, digamos, ¿sí? Perfecta para las lombrices, 24, miren ahí hay unas crías. Bien, 24, 6, clavó. Sí, esa es la temperatura de la masa. Está más que bien. Vamos a ver aquí un poquito más. Esto molesta a las lombrices, por supuesto. No les haga nada que estén removiendo. Miren la cantidad de crías y lombrices que hay. A ver aquí. Estamos hablando de casi 8 kilos de material, miren. ¿Eh? Y esto es lo que queda. ¿eh? Esto es un poquito de hierba con, con, con, con otros materiales gruesos, pero, pero acá hay unos limones, miren los limones ¿eh? una historia las lombrices está lleno de lombrices no les afectó para nada ¿eh? aquí tenemos qué es esto una banana entera con hongos ¿sí? una banana una cáscara banana entera o sea de 8 kilos quedó esto ¿sí? que es ahí abajo un poquito más pero mira ahí ahí ya encontramos eh, lo que será el humo de lombriz de de, lo que, de la cama de lo de abajo así que de 8 kilos es esto, es, es espectacular, ¿Eh? estamos hablando de 8 kilos que es un montón de material verde para, para una familia, o por lo menos una familia de 3, ¿Eh? este sistema es impecable, ¿Eh? así que bueno, esto es el resultado de 7 800 kilos 800 de material verde, después de una semana, ya está para alimentar de nuevo hay que tener siempre en cuenta de, de no dejarlas sin comida acá todavía tienen suficiente o bastante sí aquí hay muchísimas lombrices ¿Eh? A ver aquí acá hay más lombrices pero ya aquí no hay comida así que lo ideal es miren aquí hay varias lombrices pero lo ideal y está bastante seco lo ideal es no dejarlas sin comida para que se para que sean reproduciendo ...porque si no hay comida como la lombricita se autorregula la población, deja de reproducirse. Nosotros queremos que haya una alta tasa de reproducción. No, bueno, amigos, esto fue la semana de los 7,800 kilos, para que vean que es espectacular, ¿no? Se consume casi todo, ya tenemos para agregarlo más, ya tenemos más tarros disponibles. Así que amigos, si les gusta el canal, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.